Su puta madre, ya no sé ni qué verga, hacer. el corazón y la me decha pedazos Pero yo soy la riata y le meto bergazos Siempre camino con la frente en alto Estoy hasta la madre de a veces tener fracasos Esperando el momento que mi chompa se despeje Si no sabes nada cállese no se apendeje La demencia te cargó y te cobra intereses Si tienes pedos conmigo dígamelo de frente De chamuquito no entendía la sociedad Todavía no la entiendo aunque conozco maldad Yo sé que ¿Quién eres? Aunque trates de ocultar ah, No se me puede olvidar Represento al Cosauca Guerrero, Chilpancingo Y también la libertad Ey, Y también la libertad Represento de cobra Carnal esta es mierda pura, esto es realidad. Esto sí es dolor y quema de verdad. Esta mierda es pura, esto es, pura, esto es realidad. realidad. Esto sí es dolor y quema de verdad. Esta mierda pura, esto es realidad. Esto sí es dolor y quema de verdad. Esta es mierda es pura, esto es realidad. Esto sí es dolor y quema No estar verdad. muerto, no estar vivo, yo vivo por una mación. Por favor, la ansiedad de querer siempre la razón maldito dios que nos obliga a ser educación, que a esta sociedad le hace falta intelectualización no es verdad, sin mentiras, sin mentiras, con verdad, De a jesús poderoso le hace falta piedad al sistema educativo mucha calidad, nos volvemos egoístas ya no hay humanidad. la felicidad verdadera cuesta poco los niños de mi cuadra con, con el, corazón el corazón roto, por las raíces de sus problemas arriman al mejor tronco, ni modo les toca combatir combate contra, contra malemotos. Muerte y vida, una vida sin, sin ti. Ti. Repartiendo sí, repartiendo mis dolores por lo que viví, pero que más da acabo es el fin, la se acaba, ahora voy a sufrir. Esta mierda es pura, esto es realidad, esto sí es dolor y tema de verdad. De verdad. Esta esto mierda pura, esto es realidad. Esto sí es dolor y quema de verdad. Esto es mierda, mierda es pura, pura, esto es realidad. Esto sí es dolor y quema de verdad. Esto es mierda pura, esa realidad. Esto sí es dolor y quema de verdad. Salve, Bla Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Muchos ah. hablan, pero no saben ni lo que dicen, pero con el killer destrozando el beat y tú lo sabes que somos MCs eh hey, solo somos